Toledo en la Onda, Paula Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Llegamos ya a las 12 y media, tiempo para Toledo en la Onda. Es viernes 4 de diciembre, a las puertas de un fin de semana que será largo para los toledanos con ese puente que se presenta de cara a los próximos días, lunes festivo, martes también... De la Constitución queremos hablar hoy precisamente, y lo vamos a hacer, con el abogado y político suizo de origen español, Daniel Ordás. Que presenta esta tarde en Toledo su libro España se merece una reconstitución. Toledo en la onda. Paula Fernández. Diferentes actos hoy y los próximos días de cara a ese día de la Constitución y precisamente sobre la Constitución vamos a comenzar hablando en este Toledo en la Onda y sobre la necesidad de reformarla. Hablará esta tarde de viernes en Toledo el abogado, escritor y político suizo de origen español Daniel Ordaz llega a la biblioteca regional para presentar su libro España se merece una reconstitución de esa presentación, podemos saludarle en Toledo en la Onda. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido pues, a Toledo. Muy, muchísimas gracias, me encanta estar aquí. Bueno, llega hoy a la capital, decíamos, para hablar de la Constitución, porque quería preguntarle, ¿por qué España se merece una reconstitución? Pues mira, yo creo que la Constitución provisional del 78 es mucho mejor de lo que la gente hoy por hoy eh, habla de ella, eh, teniendo en cuenta las circunstancias en las que hizo. Pero uh -huh. lamentablemente no la hemos seguido desarrollando, no la hemos cuidado y muchas cosas han quedado obsoletas, porque gracias a Dios hemos avanzado, vamos, uh -huh. gracias a Dios y gracias a los ciudadanos, básicamente. Y, y otras cosas, pues simplemente no solo es que nos hayamos seguido desarrollando como sociedad, sino que en aquella época no se podían todavía introducir porque no teníamos aún la, la, la, una sociedad civil suficientemente fuerte. Uh -huh. Y yo creo que la crisis económica, política, institucional que estamos viviendo hoy en día y que llevamos arrastrando casi ya una década, ...ha demostrado a los ciudadanos que la política les concierne a todos... Uh -huh. ...pero que no tienen ni el más mínimo instrumento para influenciarlo... ...de hecho esta noche empezó la campaña electoral... Sí. ...y son las únicas dos semanas en toda la legislatura... ...en la que el ciudadano se puede sentir un poquito cómplice... ...y un poquito partícipe de la política... ...a partir uh -huh. del día 21 de diciembre volvemos a desaparecer del panorama... Y no se acordarán de nosotros hasta que toquen las próximas elecciones. Y yo creo que eso lo hay que cambiar por un lado para facilitarles la labor a los propios eh, ciudadanos con cargo político. Y por otro lado, para que los ciudadanos que no tenemos cargo político podamos eh, sentirnos pues eso, más involucrados y más cómplices y más responsables de nuestro propio destino. Para reformar la Constitución eh, ofrecéis una propuesta, digo ofrecéis eh, Daniel Ordaz junto a Juan Cortizo, eh, una propuesta bajo el título Reforma 13. ¿Qué es Reforma 13? A ver, Reforma 13 es un proyecto que hemos elaborado Juan Cortizo y yo. Juan Cortizo es también abogado en Suiza, pero ambos somos de origen español sí. y lo hemos hecho en el año 2012 como sabemos que las cosas de Palacio van despacio, lo hemos llamado Reforma 13 y mira por dónde estamos a punto de que empiece el 16, el 16. y todavía no ha pasado mucho, uh -huh. aunque bueno algo sí ha pasado eh, yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar de la reforma constitucional era una cosa que a muchos les sonaba chino y a otros les sonaba directamente a blasfemia, ¿no?, mm. eh, cómo se va a tocar la Constitución. Y sin embargo, hoy por hoy, ya todos los partidos que se presentan a estas elecciones hablan de la reforma constitucional, lo que pasa es que como precisamente no hubo ese debate que debería de haber habido en los últimos cuatro años, pues ahora son todo eslóganes, es todo improvisación, y yo estoy un poco decepcionado de que en los programas electorales no vengan las propuestas, sobre todo eh, las que conciernen a la participación ciudadana, al control democrático, algún que otro partido tiene bastante claro cómo quiere reformar las leyes electorales, y yo creo que vamos a tener una gran oportunidad el día 20 de diciembre si logramos que haya un tetraempate, es decir, que haya cuatro fuerzas que todas tengan más de 55 escaños y menos de 110 escaños. Es decir, mm. si todos se quedan entre un 18 y un 25%, los propios ciudadanos vamos a, forzar, o sea, los propios votantes porque la palabra ciudadanos ahora ya tiene una connotación política también los votantes vamos a forzar a que, a que haya una reforma y tiene que ser una reforma sostenible en el tiempo yo no quiero que sea una reforma ...ni súper de izquierdas... ...ni súper de derechas... ...ni muy tradicionalista... Uh -huh. ...ni muy de emergentes... ...porque si no lo único que hacemos... ...es que dentro de cuatro años... ...vienen los otros y la revientan... Sí. ...y yo creo que esa es la desgracia... Que, que, que, ...que nos ha sucedido... ...en los últimos 37 años... ...que siempre hemos hecho las cosas... ...muy bien... ...para los unos... ...y a los cuatro años... ...vienen los otros y lo uh -huh. vuelven a deshacer... Yo más bien abogo porque haya una estabilidad con, con gobiernos que en vez de pensar que representan al 50% de los ciudadanos Sean conscientes de que el 80% no ha votado a su partido uh -huh. Y yo creo que entonces es cuando conseguiremos que, que, que haya una convivencia política y más consenso Y no lo que hay ahora que es... Simplemente durante cuatro años negar la existencia de la otra parte de España. Todo esto, Daniel, a través de la democracia directa, como la de Suiza, conoces perfectamente. Explícanos, sí. para que lo entienda eh, la mayoría del público, ¿cómo funciona la democracia directa y qué cambiaría este sistema? A ver, lo más importante en el concepto de la democracia directa es que sigue habiendo un parlamento. O sea, no es una democracia ni asamblearia ni totalmente directa. Es una democracia en la que el parlamento sigue legislando como hasta ahora, pero los ciudadanos tienen un instrumento de control democrático que es que pueden, eh, recogiendo una cierta cantidad de firmas, solicitar que se... Eh, que se someta a votación popular una ley que ha sido tramitada por el Parlamento. Uh -huh. Entonces, eso sería lo que llamamos en Suiza un referéndum, o aquí se llamaría referéndum eh, revocatorio. Uh -huh. Eso hace que los propios políticos negocien de otra forma a nivel parlamentario para que no sea necesario que, que solicitemos el referéndum. Uh -huh. Es decir, el, la mera existencia de la posibilidad de controlarles va a hacer que nadie se pase de chulo. La verdadera participación ciudadana. Así es. Y el otro instrumento que tenemos en una democracia directa es que, aparte de lo que legisla el Parlamento, los propios ciudadanos podemos proponer leyes o reformas de leyes o incluso reformas de artículos de la Constitución mediante iniciativa popular. Uh -huh. Es decir, se recoge un cierto número de firmas proponiendo una reforma de una ley y eso obligatoriamente luego hay que someterlo a votación popular. Uh -huh. También esto no significa que vamos a estar votando cada dos por tres. O sea, nosotros en Suiza votamos cada pues unas cuatro o cinco veces al año, uh -huh. pero el mero hecho también aquí de que exista la posibilidad de que nosotros hagamos propuestas como votantes, como ciudadanos, hace que el Parlamento se modere mucho más y que no dependamos siempre de unas mayorías más o menos casuales, que hay en el Parlamento y que nos hacen tragar paquetes enteros. Bueno, Daniel, nos quedamos sin tiempo, estaríamos horas y horas hablando con usted, pero la radio es lo que tiene, así que lo que vamos a hacer es invitar a los oyentes y quienes quieran, bueno, pues introducirse un poquito más en este tema, conocerle y conocer su libro, a que se acerquen esta tarde a las 7 de la tarde a la Biblioteca Regional, donde presentará ese, ese libro España se merece una reconstitución. Daniel Ordaz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y será un placer charlar esta tarde con vuestros oyentes y suerte a todos en la campaña y no os desilusionéis a partir del 21 de diciembre. Gracias. Onda Cero, Toledo.